Nosotros este, somos el grupo este, de San Francisco, municipio de pesca eh, adherentes a la sexta declaración. Y también este, somos este, parte del CNI. Bueno, hoy este día, domingo 4 de, de junio de 2017, se presenta de nuevo el, el señor Pedro Quirón y el hijo del de señor Pedro Hernández. En donde, en donde ellos se presentan pues con, con mucha violencia destruyendo nuestras casas y aproximadamente venían como 50, 60 personas. No no no hijo don Pedro Hernández, dijo que él era el dueño, que él iba a entrar, pero le dijimos que no, y cerramos la, dejamos que, que no abrieran la tranca. Miramos, porque que iba a cortar el alambre, ya le iba a cortar ya cuando ahí nos arrimamos, este dos, este lo, ya le íbamos a pegar, para que no lo cortara el alambre y dijo que es sus tierras, que él tiene derecho de entrar. ¿Quién nos engañó? A ver, grabando la cámara. ¿Quién nos engañó? A ver. ¿Su apellido? No, ni lo conocemos. No también no lo conocemos. no Si no más hasta allá, hasta que Dos, tres de No, no, no. no? a paz como nosotros, calleros, un... nos, pues, ya, a, ya se quedan con las tierritas, ¿eh? nosotros ya nos largamos. ¿Para qué van a estar tirando? Pobre el... no tiene la culpa. ¿y? ¿y? ¿Y nosotros? De pelea. Engañados nosotros, no tenemos nosotros. nosotros, nosotros, ¿no? nosotros así? Porque vienen muy agresivos y hablan con palabras desde... de malas. Traigan una a sus hijas, también les hago, sus hijos, los días. Así nos gritaban, vengan, ustedes les vamos a hacer un hijo, esa gente. Pero también, entonces ellos les decimos que por favor que ya no vengan porque también ellos están engañados con de las personas de los que les han engañado porque dicen que, que no tiene, no tiene este, que no está ocupado este, este, este, este terreno, pero como este terreno sí ya está ocupado, ya está recuperado. Sí, raro estar en vivo de veras. A ver ¿dónde vienen? A ver. Diferente. Diferente. Diferente. Diferente sí, está Digo, si ya está ahí. Sí, de no se dejen a bañar por eso. Este... Pues si. pues... sí. Que le quede claro Pedro López Girón y Pedro Hernández Espinosa, que les quede bien claro que aquí ya no vamos a dejar entrar ese grupo que vino este día ni él ni los que vengan. Los pues que vengan siempre las mujeres, vamos a estar dispuestas a lo que pase. Aquí estas tierras ya son de nosotros. Aquí ya nadie puede entrar y venga el que venga, no lo vamos a permitir que, que lleguen aquí, que venga, que nos despoje de lo que es de nosotros. Les pedimos a todas las organizaciones independientes, especialmente a la secta nacional, a la secta internacional, al Congreso Nacional Indígena, que estén pendientes para lo que pueda pasar en esta lucha. También exigimos la cancelación inmediata de las siete órdenes de presión que se ayer. Y también, este, qué bueno que tenemos algunos voluntarios también sí. aquí este, con nosotros que nos vinieron a acompañar y al miraron. Se Dieron cuenta cómo se ponen las acciones que hacemos nosotros. Ojalá poco a poco lo vayan entendiendo. Que nosotros no queremos un beneficio personal, lo que queremos es que todos, o lo que nuestra idea o lo que hemos tenido siempre que hemos pensado, que todos tuviéramos en esta lucha, que nadie nos quedáramos sin nada, porque todos, todos algún día, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros paparanietos, no sé, lo van a necesitar.